Nos vamos a quedar con el look de Lionel Messi. Polémicamente. Yo les diría. ¿Vos decís ¿sí polémico? Me gustó mucho, ¿eh? ¿A vos te gustó? Sí, sí te revelo. Perdón, con ¿es, algo, es algo que está de moda hace sí. rato. No es algo, porque la gente parece que, ¿qué se puso? Se usa hace un montón. De, ¿De hecho, de hecho es la primera vez que lo hecho, veo. Te digo. De hecho, hay marcas deportivas que tienen líneas sí. urbanas. Se usa ponerse un al, camisón para disfrutar, a, por ejemplo. Adidas, sí. Eh. Para el, el, el, el Nike. Todos sí. tienen línea urbana con la remera igual que el pantalón. Pero se puso un camisón, Rodolfo. No, chicos. ¿saben cuánto sale lo que tiene puesto? Sí, lo sé, pero quiero que lo digas. 2.100 euros. Chicos, no, para, yo tenía el precio solo de la camiseta. Ah, que, que, que está hecho, cerca de los 1.000. Exacto, 900 dólares. Exacto. Claro, vos estás euros. hablando de euros. euros. Todo completo. Y se agotó. Casa Gucci, chicos. Se agotó porque todo el mundo fue a comprar... Sebastián Sala fue uno de los, de sí. los que compró esta camiseta. Dos, dos, dos conjuntos comprando. Para, vos que sos fan de Messi, ¿lo bancás? Eh, yo es no, una pero cosa... Sé, pero para, sé bueno, objetivo. Bueno, déjame contestar. Primero, el que es campeón del mundo se viste como quiere. Y segundo, no, no me parece. Horrible. ¿Y segundo, Francia, no? <risa> cualquiera, cualquiera se viste como quiere. Eh, es fiero, chicos. No es pongan, feo. con la cuestión de la moda porque es feo. Vos sí, es horrible Pero sinceramente, Rodia vos te gusta? Sí, me gusta ¿Te lo pondrías? No sé si me lo pongo No sé si me lo pongo, pero me gusta A mí me parece que es un poco mmm, ridículo ¿Sí? Sí Y me parece además que es como un pijama es como un pijama. Muchos ¿Cómo? le dicen pijama. Vos porque lo, lo ves ahora que lo tiene puesto Messi, Messi marcada, tendencias. No, pero Imagínate esto, si entra Ariel Biondolillo ahora vestido no, así. Bueno. Sí. Es que te, para para, ¿Qué para, te para, te para, te para. con para? el pijama? Uno, uno tiene que tener actitud para poder ser determinada sí, claro. ropa. Biondolillo. Yo, hay que tener personalidad. No esto, es personalidad ser famoso, ¿no? Esto se usa hace rato, vas ¿Sí? a un boliche y te da y pides vestidos así. Para, yo igual... Viajás por el mundo y te encontrás esto muy seguido. Yo igual a Gravina lo veo con este look. Lo ves muy seguido. O no. Sí, yo lo reveo. Pará, ¿y lo de Antonella? ¿Qué les pareció? A Una bomba, como siempre. Pierre Balmain, es una marca francesa. Sí. Eh, lo de ella es un poquito más caro que lo de él. Me parece una mujer lo de ella, hermosa, Antonella. Lo de ella está en casi, casi, casi llegando a los 3.000 sí. euros. es, es eh, más allá de que se No, se, no sé cuántos son 3.000 euros. Ahora sacamos la cuenta, ¿cuánto está el euro? Eh, son... ¿400 pesos más o menos? mil pesos. ¿O un poquito Más. más. Bueno, a ver, ¿qué son 900 mil pesos? Un vuelto para nosotros. Un, un, un poquito más, un millón de pesos. Bueno, un millón de pesos. Rodito. Nada. Una bomba ella. <ríe> Muda, me parece. Quedamos, quedamos todos mudos, chicos. Me con parece muy hermoso. Por eso me parecía bueno hacer el cambio de moneda. Porque claro. viste, escuchas 3.000 euros y vos decís, sí bueno, ¿qué son? Sí, que, 3. ¿cuántos son 3.000 euros? va. ¿eh, bueno. ¿quién, no, ¿Quién no saca 3.000? ¿Cuánto un palo? Bueno, un millón de pesos. Epa, en un vestidito complicado, lo del un poquito más barato. 41 eh, minutos pasaron mucho de las 7. Sí, sí, tal cual. Gracias, Rodito. Da,